¿Qué va a ser el 2012, ¿no? ¿Sí? Me ni cuando vino el censista y yo le dije que tenía 25, me dijo, ¿y qué te paga esto tu papá? <risa> <risa> y yo trabajaba. Hey guys. Viejo, fue un día súper cuadrico. Como mañana es por el censo, Tuve que entregar todas las pegas. Sí. Ahí me viento para acá. Llegó el momento. ¡Salud! ¡Hey! Oh, oh, ¡Qué bonito! ¡Pero como... ¡Ay, ay, Voy Chao chiquillos, también. Sí, Chao. ¿Fue mucho de Fue mucho. Vieron ver el todo de más. Después la chorrillana. Sigue sí, aquí. Venga. ¿Y te café? ¿no? no, muchas gracias. Está bien. Bueno, les comento: que van a ser mi primera casa censada tengo gatos. La cubierta del techo. ¿Qué opciones hay? De las personas que alejaron oh. aquí anoche, ¿todas comparten los gastos para alimentación? Sí. Sí. sí. Me parece. Está súper curioso. Sí. ¿Es porque porque tienen mascota, entonces sienten tu olor. Sí, también tengo una Yorcha. ¿Eh? Sí, Ahí después pago. le muestro <risa> <risa> Necesito el nombre de jefa o jefa del hogar. ¿Tú me vas a sí, ¿Sí? sí. Y ella me dijo que era yo. <risa> Chau, chau. Adiós chau, Adiós Un gusto Ay, no se salen al tiro Te dio ternura Sí ¿Qué tenía ahí? No sé Quequitos ¿Quién los hizo? La Ale Ay. Ah. Gracias Ale Mientras disfrutamos los quequitos que nos hizo la Ale Vamos a ir a un Oye Preguntaron ar... Ok, PAWA edición, almuerzo, censo. Bueno, para los que no conocen, el PAWA, que es el pregúntale a un árbol, yo respondo las preguntas que me dejan en los comentarios. Felipe Castellón pregunta, Sauce, ¿qué piensas sobre perder sensibilidad frente a ciertos hechos cuando el desenlace de estos se alarga? Por ejemplo, la muerte de un familiar. Uf, te ido esto. Para los que no saben, eh, mi viejo falleció de cáncer hace unos 7 años. No teníamos una muy buena relación. Lo que nos permitió que dejáramos de hueviar y nos centráramos en lo importante. Fue un año y medio donde él se deterioró, deterioró por el cáncer, pero que nuestra relación se fortaleció. Cuando él falleció, en realidad, no me dolió mucho. Me alivié porque en realidad estaba sufriendo. Entonces, es uno de esos temas donde el mal menor. Sí, mi viejo no está con nosotros, pero pucha, no está en agonía. Entonces, creo que es un tema de perspectiva. No te hace mala persona, simplemente que tu contexto te permite ver otras cosas que el resto de nosotros no lo vemos porque no estamos en ese contexto entonces como que no juzgaría a nadie porque al morirse un ser querido se siente alivio si es que viene de una enfermedad muy muy larga yo no me siento mal por haberme sentido bien cuando falleció mi viejo porque al fin dejó de sentir dolor, dejó de sentirse que no podía ser él y, y todos los días lo he hecho a menos, nada que hacer con eso Así que Felipe, tranqui, no hay problema eso. Camila Ortiz me preguntó hace una semana eh, cómo tengo dividido mi No Tan bullo el Bullet Journal. Y en realidad no está tan dividido, es como es, son páginas diarias, pero sí tengo, por ejemplo, mi página de series y películas que he visto este año, proyectos futuros, wish list, traqueo de hábitos, el spread de la semana, y eso es todo. Nada más fácil que eso, súper sencillo, súper fácil, así que... Camila, ahí está tu respuesta Gonzalo Pinilla me preguntó eh, Que dónde iba a vender mis poleras voy a, voy a hacer una selección y voy a subirlas a Instagram En un álbum Y ahí le voy a poner el psiquiatra. Aún no lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a esa Dancilla en Hip Hipster es como lo más raro que haya escuchado. Y sí, en mi adolescencia era bastante raro, así que eh, gracias a todos los que dejan sus comentarios: a Labasti, Felipe, a M, a Lili, a Carlos Serra, a Camila C, a Gubela, a Astroblog, que hizo una mención de mi blog en su blog. Me han llegado un par de suscriptores y muchos comentarios diciendo que vinieron de parte de Astroblogs. Muchas gracias, chiquillos, por sus saludos. Este es el Pagua. Pasa todos los miércoles. Y esa es una Kitten, más usando. ¿Cómo está el almuerzo, Kitten? ¿Qué más te gustó? Todo, menos estar en pijama mientras grabas tu blues. Hagamos un saludo, hagamos un saludo. Vamos, un, dos, tres. ¡Cupé! No miedo. No ¿Por no qué segundo tres? Ya vale, bueno. <risa>